Se encuentra lo mejor de los dominicanos en Nueva York en el día de hoy. Bueno, Susana, yo me atrevería a hacer un reconocimiento a este helado que es un producto dominicano. Así Una es, señores. Buenas, los que son... nos refrescan a nosotros en el día de hoy aquí. Los animalitos dominicanos son cabros. <risa> Así es. La verdad que nosotros hemos pasado un día espectacular. Han pasado algunos negocios por aquí dándonos regalitos y uno de ellos fue el helado para refrescarnos. Nosotros estamos más que felices de poder llevarles a ustedes lo que está pasando en el Dominican Day Parade en el día de hoy. Tanto son las artistas, los artistas, los negocios, los políticos esos personajes dominicanos emblemáticos que nos representan a nosotros. Ciertamente tenemos una gran representación no solamente en lo que es los taxistas, en la, los artistas, en la música, también tenemos muchas empresas dominicanas que se han desarrollado aquí en Nueva York. Así es, yo creo que una de las cosas que, que ha hecho que el dominicano se destaque más es esa alegría y ese ánimo y ese empeño por progresar, por hacer algo diferente, por llegar a este país y destacarnos como personas trabajadoras, personas honradas, que lo que quieren es aportar. Venimos aquí a hacer de este país uno mejor también. Oye, Susana, la verdad que hay mucha alegría hoy acá en, en el Desfile Dominicano Nueva York, a lo largo de la Sexta Avenida, todo es música, sabor y alegría. Yo estoy feliz, esto es lo mío, tú sabes, a esto es lo que me gusta Lugares donde yo me renueve las energías Todas estas semanas me ha tocado trabajar mucho Y decía, señores, yo no sé cómo yo voy a lograr esta transmisión Pero te cuento que yo llegué aquí desde que empecé a ver bandera Yo dije, ¿no? ya, ya estoy como nueva no nos pudimos aguantar ahorita, nos está escuchando el negrito del batey con Yo Mateo. sé que nos vieron, los que están en casita nos vieron bailándolo Porque es que no pudimos aguantar las ganas de pararnos y bailarnos un buen merengue Claro, claro que sí, como buenos dominicanos que somos bueno, entonces, desfile nacional dominicano desde la Sexta Avenida en Nueva York. Se siente la presencia nuestra, se, sienta, se siente la alegría de ser dominicano a lo largo y ancho de la Sexta Avenida. Y una vez más, saludando a nuestros muchachos que están acá trabajando en las diferentes facetas o áreas. Sí, los chicos que están en las cámaras, en los controles, eh, producción que anda trabajando y han mantenido este, esto en orden que se ha hecho posible el día de hoy gracias al trabajo y al apoyo de un grupo de personas. Usted nos ve a nosotros aquí, además a lo mejor a los que están detrás eh, en la calle, pero hay muchas personas trabajando para hacer esto posible en el día de hoy. Y no solamente nosotros también, estamos viendo eh, estas personas que hicieron posible el evento, como son los patrocinadores. El Ministerio de Turismo de la República Dominicana, recordándole hasta que está en casita que la República Dominicana lo tiene todo. Claro que sí, también llegamos gracias a los supermercados Compera, Compera Food Center acá en la ciudad de Nueva York. Además también a la Asociación Duarte, allá en San Francisco de Macorís y en varias provincias del país. Y claro, naturalmente como dijiste, al Ministerio de Turismo de República Dominicana Y claro, República Dominicana lo tiene todo Yo quiero invitar a todas esas personas que están en casa Que tome fotos, haga videos, postean en las redes sociales déjenle saber a sus seguidores, a sus familiares Que hay una transmisión en vivo en la República Dominicana a través de Telenor También estamos a través de Visión y aquí en, en, en los Estados Unidos Estamos a través de Canal América, el canal de los dominicanos, el 10-14 de Óptimo en toda el área triestatal. Y es para nosotros un honor poder llevarle a usted que está en casa y que no tuvo la oportunidad de estar aquí todas las incidencias del Dominican Day Parade 2019 que celebra por todo lo alto 37 años de fiesta, de alegría, de cultura. Y de, de, de folclor dominicano. Y yo, como dijo Cirilo anteriormente en el encuentro acá, eh, yo también vi lo que fue el principio de esta par gran parada, los años 80. Desde ahí estamos dando el seguimiento a lo que es nuestra tradición de esta gran parada nacional dominicana. Así es, tú sabes que no solamente vemos personas adultas, vemos familia, vemos niños. Eh, vemos familias completas Los abuelitos están allí Como dice aquí están Los de la era de Baby Boom Y están aquí los milenios también Tú sabes cómo se de, cómo se descifra una cosa u otra Porque tú ves a los que son un poquito ya Con más de edad Que se están disfrutando la parada Mirando tranquilitos Entonces tienes a los milenios Que son los que están con teléfono en mano Tomando fotos, sacando videos Y mostrándole al mundo La magia dominicana que se siente En esta avenida en el día de hoy Muy bien Coberto Cobertura nacional desde la ciudad de Nueva York a lo largo y ancho de la sexta avenida a través de Canal América como Canal Matriz acá en Nueva York, Telenor República Dominicana allá en San Francisco de Macorís y varios canales en Santiago República Dominicana haciendo historia cada año esta entrega en vivo, en directo. ...que llega a ustedes gracias al Ministerio de Turismo República Dominicana... ...a Compared Food Center... también Associated ...a Associated Supermarkets ...también tenemos a, la a Porvenir... ...la Asociación Duarte y Salcedo Cargo Express... Esas son compañías dominicanas que siempre están pendientes... ...al tanto para apoyar todo lo que tiene que ver con el desarrollo dominicano... ...y con presentar nuestra cultura, nuestro folclore a las personas que están allá afuera... Yo yo como buena millennial, tengo que tomar fotos. Mira, aquí me voy a tirar un selfie para que usted lo vea. Para que usted lo vea, aquí vamos a tomar un selfie nosotros dos. Haga lo mismo usted también, señora, que esté en casita. Súbalo a las redes sociales, muestre al mundo lo que somos nosotros. Este color azul, rojo y blanco representa un país, representa honradez, representa trabajo alegría y el buen merengue que viene ahí en la carroza de Delta. La compañía Delta Life, Uniendo a la República Dominicana con Nueva York y otras ciudades acá en Estados Unidos haciendo buen, buen servicio en lo que es el transporte aéreo eh, con otras líneas aéreas que también sirven en nuestro territorio. José Suazo vemos por ahí. Como dice... José Peña Suazo está en la Peña carrera Suazo, ahí de Delta, sí. El es. hombre de la banda gorda, el hombre de Cotuí. El hombre de Enga, la banda gorda. Peña Suazo, de allá donde canta la Guinea. Vamos entonces a dejar que se escuche un poquito la música de Peña Suazo. Claro, porque la gente de Delta son miles de Delta, ellos no estaban parando. y cuando es visto que cuando es visto que Vamos a yo me paro ahí, a mí no importa. Los modelos y las marcas que te apasionan. ¿Tiempo? ...del desfile dominicano desde la ciudad de Nueva York. Edil, un éxito total, mucho ambiente, mucha alegría... ...este gran desfile nacional dominicano en Nueva York. Sí, sin lugar a dudas, eh, estamos viviendo una experiencia para toda la vida. Este compartir de la dominicanidad, toda esta gente, todos estos artistas... ...en esta sexta avenida. Estamos específicamente en la 49 Street. Todavía tiene tiempo... Esto recién inicia Faltan comparsas, faltan artistas Falta, faltas tú Eres tú el que no estás aquí Ven para acá para que disfrutes este super evento Bueno, hemos visto ya pasar grandes artistas A propósito, vimos a Ruby Pérez A Peña Suazo Vimos a Chanetín Goico Por ahí también vimos a la vieja Fefa Ay, ay, ay, ay, ay la vieja Fefa Un icono, una marca país La vieja Fefa Y está aquí eh, con nosotros Y ahora es que faltan artistas Ahora es que faltan carrozas. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este super evento. Gracias al Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Nuestro país lo tiene todo y usted tiene que disfrutarlo. Gracias también a la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, a Compar Food. También gracias a Salcedo Cargo Express y a todas las empresas, amigos y a todo el equipo que está trabajando aquí para que esto sea todo un éxito. Bueno, un éxito total, mucha alegría, se siente la presencia, se siente lo que es el ambiente del dominicano con su música, el merengue, también el reggaetón, la música. Claro, la... claro que sí, el reggaetón es parte. Eso es parte, eso es parte de, de, del ambiente y, y, y también se disfruta, ¿no? No, no, el reggaetón le damos vuelta a nuestra Bueno, vez. ahí pasó ahora mismo Shelochak. Uno de los más importantes exponentes del género urbano de la República Dominicana. Claro. ¿no ¿Hemos visto pasar todavía lo que es la presencia salsera dominicana por acá? Todavía no. Estamos esperando que quede que bastante fuerte porque la salsa en el país ha tomado hace unos años un impacto importante. O sea que esperemos verlo por aquí y disfrutar también de la salsa. Claro que sí, pero muy bueno, muy concurrido. Hay mucho entusiasmo, mucha alegría y sobre todo... Una tarde preciosa, una temperatura muy agradable No está caliente, está bueno, estamos confortables aquí Claro que sí, y a todo eh, el ancho de esta sexta avenida Vemos, está repleto de dominicanos, están bajo una sombrita Están cómodos, están disfrutando Ahí tenemos agua, tenemos también picadera, tenemos de todo Y es un ambiente de confraternidad y un ambiente realmente sano Para toda la familia, eso es bueno destacar que aquí hay niños, aquí hay niñas, aquí hay abuelas. Vimos a una, una abuela de 70 años bailando por las calles, así que esto es un evento familiar. Vamos a ver entonces un poquito esta carroza, que es la institución que dirige el dominicano, el doctor Ramón Tallá, un dominicano que ha puesto un nombre en alto nuestro país. Claro que sí, muy pero muy importante. Esta carroza que nos eh, identifica, este gran dominicano Eduardo Espallato, gresista, el primero, es un éxito. Ahí estamos viendo un colorido, muchos colores, eh, nuestro carnaval que nos identifica, el, carnaval, el diablo cojuelo, el más importante. Los lechones de Santiago. Los lechones de Santiago, aquí gente, mucha gente de La Vega, de la aquí Vega, claro en Estados sí. Unidos. Aquí, de Bonao, de Bonado, de, Bonado, eh. de, Bonado, de Puerto Plata, de San Francisco de Macorís, nuestro queridísimo nada, pueblo. San... Saludo San... especial Santiago. a toda la gente de San Francisco de Macorís, de todos los sectores que están conectados. ...con esta gran empresa, esta plataforma de comunicación, Telenor. Vamos a saludar también a la gente de la provincia de Valverde, la gente que nos ve por allá... ...por Santiago Rodríguez, por Dajabón, por Montecristi... ...todo el país está en sintonía con nosotros a través de esta gran cadena de Telenor... ...allá en República Dominicana y Canal América, acá en Estados Unidos. Bueno, ahí está, roba la gallina. Realmente eso es bellísimo. Estamos viendo no solamente adultos, sino niños también ya disfrazados Con esa con esos detalles eh, de nuestras raíces, de nuestro carnaval que nos identifica Ahí estamos eh, viendo unas 50 personas pues eh, haciendo alarde, ¿no? Haciendo alarde de ese colorido Y señores, eso es un eso es un arte, realizar por favor, por ese por... tipo de careta. Eh, de, de careta y vestuario estos son horas y horas de trabajo. Excelente, muy bonito, parte del folclore, así es. Y que se pone de manifiesto cada mes de febrero allá en República Dominicana, donde se celebra el carnaval. Y aquí esta es una muestra de lo que es el folclore de la República Dominicana. Excelente, excelente. Estamos viendo ahora o escuchando el merengue típico, que ya lo extrañábamos también. El merengue típico, el merengue típico aquí ya estamos eh, llegando hacia nosotros. Para disfrutar también de un buen merengue típico. Que por cierto la provincia María Trinidad Sánchez y Santiago son fieles exponentes de la música típica. Claro, ahí nació el prodigio. El prodigio y también allá en Agua nació el gran Tatico Enríquez, que siempre nos recordamos. Claro que sí, claro que sí. Así que. Y el seguito de agua. Ah, no, ese, ese es el ícono. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ahí estamos eh, observando eh, tanta gente, tantos empresarios, tantos amigos, tantas amigas. Mucha gente que teníamos muchos años, que no, que no nos veíamos, nos hemos reencontrado aquí. Esta es una, de, la, de, la, una de, los, de las virtudes de este tipo de evento, ¿no? Claro, claro que sí. Es agradable, es reconfortante uno poderse reencontrar con sus amigos o con sus compueblanos. Que hace tiempo que tú no ves, que aquí le puedo dar el abrazo de hermano. Vamos a ver entonces un poquito ahí del ambiente del carnaval. Claro que sí, claro que sí. Estamos viendo... Eh, múltiples eh, carrozas y pues eh, empresas que participan apoyan esta Dominican Day Parade 2019 ahí están dando fuerza todo lo que da ya lo sabe ahí estamos viendo la gente de Santiago eh. sí, la gente sí. de Santiago, Santiago en la gran eh, evento, este gran evento la ciudad corazón hay una réplica del monumento de una joven ahí Vamos a continuar este, esta transmisión. Vamos a continuar y seguir disfrutando. Eh, todavía usted tiene tiempo de venir aquí a la sexta avenida, en la avenida de las Américas. En la calle 49 específicamente. Así que venga para acá. Vamos a, a continuar disfrutando. Mara Mingues, ella es